Vengo a contarles nuestra situación un poco mala, porque en la ciudad de Barranca Hermea venimos aguantando el béisbol de una manera muy corta, porque pues por el momento no hay una liga que nos apoye. Hace más de 10 años que Santander no participa en nacionales de, de béisbol a nivel nacional, la lista internacional. Lastimosamente pues tampoco la alcaldía municipal no nos ha apoyado en... ...en esa parte del béisbol y hemos venido aguantándonos por cada medio de nuestra parte. Y para contarles que si sí hay béisbol, si sí hay béisbol por parte y buenos peloteros... ...que por ejemplo yo estoy en la ciudad de Cincelejo jugando para un dominicano. Y esperamos que, el, que la alcaldía municipal, INDERBA, el, el alcalde Alfonso Cas nos ayude.